Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de Curly Manga, yo soy Carmen Mangue y este es vuestro espacio pues para cabello, 4C sobre todo, eh, moda, estilo de vida, libros que ya hablaremos del último que estoy leyendo en el próximo video pero en el momento voy a enseñaros cómo he hecho este recogido tan sencillo, vale y nada, así que si queréis saber cómo me he hecho este recogido, sigue viendo este video y ya estoy aquí, como veis es muy sencillito vale y ya está entonces tengo un peine la raya no me la voy a hacer otra vez porque ya la tengo hecha pero sí me voy a deshacer horquillas vale y me deshago estos es muy fácil así también es como tengo mi pelo de largo así y otro aquí o sea que esto es muy sencillo ¿veis? Nice. Eso este es muy sencillo entonces ese sería mi cabello como veis ya está más largo voy a separarlo con las manos ¿vale? Como veis, mira. Esto ya está, como veis, es mi pelo no de largo. Pero si estiro un poquito, mira, ahí, me llega ya hasta aquí. Hasta aquí. Esa es la clavícula. A ver. Hasta aquí abajo. Uh. Pues nada, vamos a hacer nuestro recogido. Es muy sencillo. La línea ya la habéis visto cómo está hecha. Entonces, lo único que se hace es coger así. Coger uno. Voy a cogerme. Una arquilla para recoger esta parte. Una, ¿vale? Y aquí lo que hago es, cojo una de aquí, ¿veis? Cojo esta, la pongo aquí, cojo otra, ¿veis? Así, esta la parto aquí y pongo esta aquí. Cojo la otra que he apartado con más cabello. ¿Veis? La cojo y esta la pongo aquí, la aparto esta, ¿vale? Y cojo otro mechón con el pelo que he apartado. La pongo aquí apartado y luego cojo otro mechón y la he apartado y ya luego a continuación, ¿veis? Es es como hacer unos tweets. y nada, y a continuación hacemos los tweets ¿Veis? Súper sencillo. Vale, una vez que ya lo tenemos aquí, lo que hacemos es, lo metemos aquí. Podemos un poquito y agujemos una horquilla y en este lado para que... ¿Veis? Se queda aquí la horquilla. Ahora hacemos exactamente la azul, la quitamos. Perdón. Sí. Y hacemos exactamente lo mismo. Cogemos bien peinado. ¿Veis el mechón? Giramos hacia atrás, ¿lo veis? Cogemos otro mechón. ¿Vale? El mechón que hemos cogido antes... La ponemos aquí con el dedo, así, giramos este mechón y este mechón que hemos guardado lo cogemos con otro mechón, a ver, veis, a ver, tenemos ya, veis, dos mechones, el guardado y el que tomó la mano y giramos, ahora este mechón lo ponemos aquí, igual, cogemos otro mechón, es... Es que cogemos aquí, siempre lo guardamos, ¿vale? Lo guardamos porque con ese vamos a coger otra cantidad de pelo, ¿veis? A ver, otra cantidad de pelo. Y lo vamos a girar. Ahora, tenemos otra cantidad de pelo aquí, ¿veis? Lo juntamos con el pelo que hemos guardado y hacemos el twist. Siguiente, cogemos otro cabello. Y lo giramos, ¿veis? Esto no sé si lo estáis viendo, pero esto es como hacer twist. Y ya está. Y ya lo vamos. Siguiente es darle la vuelta. Espero que eso os haya quedado claro, porque a veces hacer las demostraciones es un poquito difícil, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos terminado, pues lo metemos en. A ver, en en la parte de atrás, ¿vale? Vale, para que de bon y ya cogemos igual que tenemos aquí, ups, espérate, cogemos aquí y ya está y ya tenemos ves uno y dos, ya nos hemos hecho este peinado, por ejemplo, yo lo, ahora para dormir, fenomenal, porque ya lo que hago es me pongo eh, mi gorro de dormir y ya está, ¿vale? Y con eso ya os he enseñado cómo he hecho este recogido, que es súper sencillo, es muy fácil. Si, si haces, y, por ejemplo, si quieres salir con él, en vez de ponértelo así, eh, metidos por dentro, lo que haces con, una, con unas pintas las juntas, y haces un poquito más grande así para que quede más arqueado, como si fuera una corona. Y con él puedes salir también a la calle, a la playa, ¿sabes? Y nada, así que espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por seguirme, darle a la campana para que se lleguen más notificaciones. Uh, darme muchos likes, seguirme y nada, y ser fuertes porque espero veros a todos, todas, todas, todas, todos los que me seguís y los que no, uh, pues uh, en el próximo vídeo y que septiembre les encuentre a todos estupendos, fantásticamente, bien, con trabajo, con dinero, con amor, con salud, con todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Ah! Siguiente. La porosidad, que se me olvidaba. El próximo vídeo hablaremos de la porosidad. Uh, alta porosidad, baja porosidad, porosidad media, ¿vale? He traído de algo para hacer la demostración. ¡Mua! ¡Chao! ¡Adiós!